amigos de TechCetera, hoy estamos un año más con la gente de Belkin que nos va a mostrar todo lo nuevo que traen para 2022. ¿Cómo estás Rafa? Muy bien Felipe, aquí muy contento de estar nuevamente contigo y con los amigos de TechCetera que siempre están eh, pendientes de nuestros lanzamientos y muy feliz de estarte mostrando como siempre novedades de, de Belkin. Súper, Rafa, cuéntanos qué haces en Belkin antes de cualquier cosa para los que no te identifican. Eh, yo soy el responsable, digamos, de toda la operación para Latinoamérica sin Brasil, eh, pues de Colombia para hacia, hacia abajo a todo lo que es eh, cono norte y cono sur. Eh, soy el responsable también, digamos, de toda la parte comercial, de estrategia de producto y hacemos un poquito de todo. Fantástico. ¿Y qué es esto que estamos viendo en pantalla? Bueno, aquí tengo eh, toda la planeación de todo el producto que vamos a lanzar en Q1 en el primer trimestre, segundo trimestre y hasta diciembre. Tengo, pues digamos, el cubrimiento de la mayoría de los productos para que tú en primicia pues eh, lo tengas y lo podamos mostrar eh, para, tus, para tu audiencia y, y lectores. Fantástico. Y la primera pregunta que tenemos, Rafa, porque nos, nos constantemente nos escriben y nos dicen, bueno, ¿por qué Belkin y no otra marca? ¿Qué, qué tiene de diferente? Bueno, Belkin eh, suena, suena, digamos, un poco mal porque yo trabajo con Belkin, pero Belkin, digamos, a diferencia de otras marcas, pues es, es eh, un fabricante que se preocupa por diseñar siempre productos que responden a necesidades reales de los usuarios. Entonces, si te has dado cuenta, nosotros siempre tenemos una cita cada tres meses, eh, cada tanto, donde siempre estás viendo productos nuevos dentro de los cuales nosotros somos eh, pioneros, no somos los primeros en el mercado en lanzar soluciones con características exclusivas. Eh, trabajamos muy de la mano con fabricantes como Apple, eh, con los cuales hacemos un desarrollo conjunto de productos. Y al estar, pues, digamos, trabajando tan de la mano con un fabricante como Apple, que es el líder en, en eh, Universal, eh, pues vamos a poder, digamos, ofrecer soluciones a, las, a los equipos que ellos recién están lanzando. Fantástico. Y además tienen una calidad buenísima, ¿no? Eh, esto indica que cuando uno usa un accesorio de Belkin, pues va a cuidar la inversión que ha tenido en un accesorio o en un dispositivo de Apple, ¿no? Exactamente. Digamos que se tiene en cuenta, eh, dentro del proceso de desarrollo, de diseño de productos, se tiene en cuenta también eh, incluir tecnología, pues digamos, de vanguardia, pero también estamos cuidando también todo lo que es el material y el proceso de fabricación para resultar, pues entregar al usuario eh, un producto eh, muy completo que genere, pues digamos, o cumpla con la mayoría de las expectativas que tiene el usuario en cuanto a calidad, durabilidad, que también le permita explorar, digamos, diferentes características que vamos a ver más adelante en los productos, como por ejemplo la carga rápida, la ventaja de tener productos también magnéticos. Entonces vamos a tener que eso que tú estás diciendo se refleja, pues digamos, en nuestros productos eh, dentro de los, los cuales el usuario los puede comprar sin tener, digamos, sin preocuparse que el producto le vaya a afectar el desempeño de su equipo. Todo lo contrario le va a permitir que el usuario, como tú bien lo decías, proteja su inversión. A veces hablamos que estos equipos que adquirimos, pues ya tienen un costo pues, eh, eh, pues alto y pues nos interesa también proteger la vida del equipo al mismo tiempo que tener un accesorio que supla con todas las necesidades que yo tengo en el momento. Buenísimo, y entonces, ¿qué esperamos para este año? Bueno, aquí ya te voy a empezar a contar un poquito. Tenemos eh, todo lo que son cargadores de pared. Eh, cargadores de pared, la tendencia es que los usuarios ya queremos eh, cargar nuestros equipos, pero que no se tomen mucho tiempo cargándolos. Muchas veces eh, empezamos el día y nos damos cuenta que no tenemos carga en nuestros equipos, entonces la idea es como que me pasa a mí, digo, bueno, mientras me, me preparo para el trabajo, eh, me alisto, pues voy dejando mi celular y quiero por lo menos tener una carga del 70%, 80%. Entonces aquí todo lo que tenemos eh, para, la versiones, eh, para las versiones de este año son cargadores que nos ofrecen una potencia eficiente y nos permiten, digamos, cargar nuestro equipo, digamos, en 30 minutos el 50%. Esto lo vamos a reflejar en cargas, eh, cargadores sencillos también que van muy compactos, muy pequeño el tamaño y tampoco se recalienta porque tienen todo lo que es la tecnología GAN. No es propia, pero es una, es una tecnología también universal que nos permite tener componentes eléctricos mucho más eh, compactos, con lo cual tengo un cargador pues, que lo puedo llevar incluso de bolsillo. Esta parte de la, de la toma la puedo eh, doblar, entonces queda muy reducido y puedo tener un cargador de 20 vatios que ya me haga carga rápida para, para un equipo celular de, de última generación. Digamos, el iPhone 13 en este momento se cargaría con este equipo eh, el 50% en, en los primeros 30 minutos. La diferencia en nuestro portafolio, lo que queremos ofrecer es que el usuario tenga eh, diferentes opciones de carga con un solo cargador. Entonces, eh, esto pues digamos lo denominamos también unidad de, de poder. Entonces, este eh, que tenemos aquí es de 30 vatios. Nos va a permitir también cargar una tablet eh, o un Airbook o un iPad. Eh, y digamos que puede ser, eh, lo puedo utilizar para las dos funciones. <coughs> puedo cargar mi iPhone o mi teléfono celular, eh, Android, o puedo cargar eh, una tablet. Entonces, la idea es que anteriormente solo utilizábamos un cargador específico para nuestro teléfono. En este momento la necesidad es poder cargar diferentes dispositivos porque ya somos usuarios de diferentes eh, soluciones. Tenemos teléfonos, eh, teléfonos inteligentes, eh, relojes inteligentes, tenemos también la tablet, tenemos parlantes. Entonces la idea es no vararme o que cada uno de ellos, como, lo decía, como sucedía en el pasado, cada uno de ellos tenía un cargador específico y perdíamos el cargador y pues nos quedábamos un poco varados porque no teníamos una solución. Entonces, la idea es que dentro de nuestros productos actuales el usuario tenga la posibilidad de poder cargar los diferentes eh, dispositivos que tiene en su oficina, en su home office o en el hogar. <tose> Pasando a estos que son duales, tienen doble, doble puerto, pues voy a tener uno con puerto USB-C que me da carga rápida y un puerto USB-A, entonces en, en el puerto USB-A pues puedo seguir cargando los dispositivos eh, que normalmente, que tradicionalmente tenían este tipo de carga y los puedo seguir cargando y ya tengo 42 vatios, esto de 42 vatios para los usuarios porque si no, somos tan, no somos tan expertos en términos de voltajes pues es el nivel de potencia que me entrega el cargador y que me permite cargar por ejemplo en este caso puedo cargar eh, un Airbook que tiene un consumo bajo y puedo cargar, digamos, un, un Apple Watch en el, en el segundo puerto USB-A o cualquier otro dispositivo que utilice ese tipo de carga. En el segundo tengo 45 vatios, tengo un poco más de potencia y tengo dos puertos USB-C, eh, también teniendo, pues, digamos, la versatilidad de poder cargar diferentes dispositivos, y este de abajo tiene 65. Un ejemplo de cómo funcionan esos 65 es que si, por ejemplo, utilizo un solo puerto, y estoy cargando un computador, que aquí ya puedo cargar cualquier computador pues, que tenga este, este nivel de potencia, eh, lo puedo dejar conectado y el cargador solito me entrega los 65 vatios que tiene en un solo puerto. Si ya conecto, digamos, aquí un teléfono, pues él ya va a compartir, va a hacer una distribución de las, car de las cargas. Eh, por ejemplo, me va a dar 45 en la primera y 20 en la segunda para beneficiarme de la carga rápida que tengo en los dos puertos de, de USB-C. Y este aquí de 140 vatios, eh, pues ya mira la cantidad de, de dispositivos que puedo conectar, puedo conectar una tablet, puedo conectar teléfono, puedo conectar eh, el Apple Watch, puedo conectar eh, mi computador. Y por ejemplo, si voy de viaje, yo era un usuario que previo pandemia pues viajaba mucho pues llevaba mi mochila repleta de cargadores, el cargador claro. del teléfono, el cargador del computador, el, y además si se me perdía el, el cargador del computador no era fácil de conseguir y normalmente son, eran precios eh, elevados. La idea es ofrecer, si ves aquí estos precios son orientativos, son MSAPs de, de, de eh, precios públicos de Estados Unidos, pero nos dan una guía de más o menos cuánto va a estar el producto. Entonces estamos hablando de un cargador que me beneficia de una carga eh, múltiple y al mismo tiempo solo estoy llevando un dispositivo. Entonces, para los usuarios que viajan, va a ser algo muy cómodo, o en el hogar también, pues para tener, o en mi oficina, poder tener eh, un dispositivo que me cargue diferentes productos al mismo tiempo. Eh, evito también las, las congestiones que tenía en las tomas eléctricas, en las tomas de hogar, eh, porque anteriormente pues tenía eh, cinco equipos conectados, tenía que utilizar una multitomadora, solo ya un equipo. Entonces, la idea es simplificar, simplificarle la vida, también al usuario. Aquí un poquito eh, la distribución de cómo vamos a ver en el primer trimestre lo que va a estar disponible de lo que les acaba de mostrar en el segundo, tercero y cuarto trimestre. ¿Cómo te parece hasta ahí me, me parece fantástico lograr el sueño de un, un viaje, un solo cargador. Eso es una maravilla. Y aquí eh, vamos a ver también los cargadores eh, para el carro. Eh, también... Con la tendencia a la carga rápida, pues vamos a tener dos cargadores que ya están disponibles. Eh, do, los dos son duales. Entonces tengo también carga rápida en mi carro eh, de 42 vatios y otro de 37 vatios. Entonces tienen también puerto USB y puerto USB-A. Eh, anteriormente, pues digamos, nos quedábamos sin batería, íbamos en un carro o nos subíamos a un Uber. Eh, y pues pedíamos carga y realmente íbamos, sobre todo aquí en Bogotá, donde podemos durar dentro de un, un carro 30, 40 minutos. Y realmente el resultado de la carga final no era muy satisfactorio. Obteníamos como un 5% de la carga de nuestro celular, lo que nos daba un tiempito para poder llegar a, al sitio donde íbamos o a nuestra casa a cargar eh, nuevamente el teléfono. Aquí ya digamos si estoy en un en un viaje de 30 minutos, pues ya tengo el 50% de la carga garantizada con esta carga rápida, que es, digamos, la, la ventaja implícita que encontramos en estos cargadores de carro. Ya, digamos, eh, a las últimas generaciones de carros traen cargadores de USB-A, pues la idea es complementar y ofrecer carga rápida y un diferencial dentro de lo que es la carga de carro. Pasando un poco al tema de las baterías, que también es eh, una necesidad ya digamos que hablamos que el teléfono para nosotros, para muchos, es una herramienta de trabajo. El estar completamente en contacto todo el tiempo, pues se hace necesario tener una batería de backup de reemplazo allí dentro de nuestro maletín eh, o en el lugar que estemos. Entonces vamos a encontrar baterías básicas. Aquí nos enfocamos mucho en la, en la carga de 10 vatios que nos da aproximadamente la posibilidad de cargar nuestro teléfono hasta unas tres veces que es, digamos, teniendo en cuenta los consumos de los últimos eh, teléfonos, pues que tienen un nivel de, de demanda de potencia superior de energía. Eh, aquí también involucramos la carga rápida en esta segunda tanda de productos y vemos que subimos de 10 vatios, que dan tres cargas para el teléfono, hasta 20 vatios, o sea, ya con 20 vatios puedo cargar un computador. Si mi computador se quedó sin batería, entonces lo puedo conectar aquí, ya puedo conectar a esta batería a mi computador y si ves el precio tampoco es algo eh, del otro mundo están precios pues digamos que también se ha trabajado mucho para poder llegar a una solución que sea asequible pues para la, ma la mayoría de los usuarios y subimos hasta 27 eh, k que ya nos permite cargar completamente un computador de 60 vatios eh, y pues tengo digamos la solución desde usuarios móviles de teléfonos eh, de tablets y computadores y aquí tenemos estos de carga magnética que es lo, lo último también que hay en, en carga de baterías, eh, que es la carga magnética. Anteriormente existían unos cases que eran los juice pack, que era el case o el forro para el celular e involucraban una batería. Esto pues digamos era cómodo, pero al mismo tiempo no era tan incómodo porque si te ibas a meter el celular al bolsillo quedaba el, el bolsillo. Era el bolsillo imposible. <ríe> Sí las conociste, ¿no? Claro, tuve, entonces, de hecho tenían hasta la entrada en el puerto, entonces uno metía el celular y se conectaba directamente, no era magnético. Exacto, esas mismas. Y muchas veces el celular era iPhone, entonces tenía carga Lightning, y el que tenía micro USB. Entonces era un poco complicado el tema. Ahí. En este caso, pues las baterías portátiles lo que van a permitir es que mientras está cargando mi teléfono, yo lo puedo utilizar con la batería, o sea, no tengo que parar de usarlo para que se cargue, o el tema de estar allí con un cable, y si el cable es largo, entonces se me enrollaba también todo el rollo, entonces, lo que te digo, simplificar la vida para el usuario, entonces tengo una batería magnética, que mientras esté cargando mi celular, va a estar adherida eh, a través de un imán con la misma, eh, y esta de abajo tiene la capacidad de que es una un base estante, base entonces lo tengo en mi mesa de noche, en mi escritorio, pero si tengo que salir de urgencia, pues cojo mi celular y lo desprendo y él se va con su batería adherida. No lo necesito, pues desprendo la batería, la dejo ahí en su lugar y sigo utilizando mi celular. No tengo que estar con la batería eh, adherida al 100% a mi equipo. Es una pregunta de... rápida sobre esto. Sí. Estos son magnéticos, más no MagSafe. O sea, los puedo usar desde el iPhone 8 en adelante. Sí. Muy bien, exactamente. Hay diferencia. Eh, MagSafe es como el MFI, acuérdate que tenían los cables, tienen una certificación uh -huh. que es cuando cumple con las características de, de Apple, Apple eh, nos da a nosotros lo que es el puerto Lightning y por eso nuestros cables por ejemplo la solución de cables vamos a tener, y conectividad vamos a tener cables que son certificados MFI, en este caso MagSafe funcionaría de la misma forma, MagSafe, cuando hablamos de MagSafe hablamos que utilizamos la característica magnética que viene desde el iPhone 12 en adelante eh, y es certificado por Apple. Normalmente vamos a ver características, eh, ventajas superiores en los productos MagSafe como mayor capacidad eh, en la potencia eh, y, pero digamos que la característica magnética va a estar presente ese es el factor común que la vincula a este grupo de productos que son magnéticos. Entonces este es magnético más no es MagSafe ¿Funciona con los equipos que son MagSafe? Sí, pero también funciona con eh, los equipos Android que también tengan característica magnética, entonces esto hace que sean también universales, o sea que los puedo utilizar con los iPhone 12 y 13, pero también lo puedo utilizar con equipos marca Android eh, que tengan también esta característica magnética. O con iPhones más viejos. O con iPhones más viejos, sí señor. Aquí tenemos el, el, el roadmap, la guía de lanzamientos, entonces aquí tenemos primer trimestre, segundo trimestre y el último trimestre que normalmente es eh, donde viene la temporada, que viene la época de Navidad y pues es donde normalmente se concentra gran parte de nuestros lanzamientos también. Aquí vamos a pasar al siguiente equipo, los cables de carga, donde también tenemos novedades. <coughs> Berkin siempre ha sido muy conocido por sus cables de carga y eh, siempre pues tenemos productos que están renovando, siempre estamos refrescando esta, esta categoría, no nos quedamos en lo mismo aquí actualmente tenemos los que son de plástico Esto es, tal cual aquí como vemos en la primera columna vamos a ver los que son de plástico, que son flexibles, es una solución a un precio eh, bajo, módico para el usuario, eh, ya tenemos eh, los que son recubiertos con fibra Kevlar, que esta ya le da un nivel de mayor desempeño entonces, para los usuarios que quieren un cable con mayores características, pues vamos a tener estos que son cubiertos con, con un recubrimiento Brighted. Y aquí tenemos los Duratec eh, Plus, que son actualmente la línea top de esta categoría, donde ya tenemos eh, una fibra aramid, que son las mismas que se utilizan para fabricar las, las tablas de surfing, que dan mayor flexibilidad, durabilidad. Y también tienen una correita eh, con un clip aquí que ves que permite organizarlo para no tener era otro problema que teníamos que enfrentar los usuarios cuando metíamos nuestro, nuestro cable dentro del maletín y luego sacábamos algo y más viajando, después nos dábamos cuenta, teníamos un enredo de cables ahí dentro del morral entonces la idea es también dar una solución que permita organizarlo. Y pasamos a los ProFlex, en los ProFlex vamos a tener mayores dimensiones, como es aquí de un metro, dos metros, tres metros, para los usuarios que requieren mayor longitud de los cables. Eh, y tenemos eh, también la misma bandita, en este caso de material de silicona, y también tiene un imán. El imán, digamos, es muy práctico, por ejemplo, para cuando tenemos el, car el cable de carga conectado dentro de nuestro carro y teníamos que utilizarlo, entonces teníamos que encontrar el cable eh, en el suelo del carro o en nuestro escritorio. Aquí eh, el imán lo pego a la superficie del panel del carro o a mi escritorio y puedo llevar la cabecita del cable, pegarla allí para siempre tenerla disponible a la mano, ya sea en el carro o ya sea en el escritorio. Entonces, lo que te digo, se piensan en todas este tipo de características para hacer la vida más fácil al usuario. <coughs> wireless Charging, <coughs> perdón, que tengo un poquito la, la garganta tomada. En Wireless Charging es otra de las categorías de crecimiento de, que está experimentando mayor requerimiento de los usuarios eh, esto está, pues digamos, en la característica embebida, pues digamos, tanto de magnético como de MagSafe de los usuarios. Entonces, vamos a tener ¿qué, tiene, qué ventajas y qué hace la vida más fácil una solución magnética. Te voy a poner un pequeño ejemplo. Anteriormente, cuando iba conduciendo y tenía mi, mi celular en estas soluciones que eran tipo gancho, que incluso alguien también la tenía, pues yo tenía que poner el, el celular allí. Eh, y para ponerlo tenía que utilizar mis dos manos para poder, poder abrir el ganchito, ajustarlo al tamaño de mi teléfono y él se ajustara. Lo y ahí Rafa poner... le llegaba al policía y de verdad le ponía el parte Exactamente. Y lo, ponía, lo podía poner tanto horizontal como vertical, pero adicionalmente era un peligro. Tenía que quitar las manos del volante o aprovechar un semáforo para hacer esta historia. Actualmente, al tener un dispositivo que es MagSafe, solo utilizo una mano. Es lo que también... Eh, promueve Apple dentro de la usabilidad de sus dispositivos entonces tengo el teléfono, que te, aquí tengo el mío lo utilizo la base magnética, solo utilizo una mano, lo pongo vertical, lo pongo horizontal pero no estoy utilizando las dos manos, utilizo una única mano el, la primera versión que todavía está vigente de este producto que salió con el iPhone 12 eh, salió sin carga entonces, algunos usuarios nos decían Ay, está muy bonito, está genial pero y la carga, porque también quiero ponerlo ahí, que sea display pero que también tenga la posibilidad de cargarlo. Entonces sacamos en este caso la solución magnética eh, que viene también con su cargador, la hay sola, la podemos vender sola también, o con su cable y su cargador para el carro. Esta otra que ves aquí es stand, también se vende sin cargador o con cargador o con fuente de poder en este caso. Este PSU que ven ustedes aquí es Power Supply Unit, o sea, es la unidad que provee la energía. Entonces, básicamente va a estar conformada por un cablecito y por el marranito que llevamos a la pared, pues ese es el que llevamos y ven, vendría ya en la, en la caja. Pero lo puedo comprar solo o con su cargador. Solo, pues tendría solo la función de stand, de stand magnético que lo puedo utilizar en mi mesa de noche, en el escritorio eh, y con cargador, pues va a tener la función de carga dentro del mismo eh, display. Y este eh, es el pad magnético donde también puedo cargar eh, mi teléfono, llevarlo en el, en el maletín allí, organizadito, también tiene su banda para poder organizar el cable, y también me permite tener, tener carga magnética para, el, para cualquier tipo de teléfono que utilice ese tipo de tecnología. Estos que son MagSafe, entonces, ¿qué tenemos acá? Pues hay mayor nivel de potencia, aquí hablamos de 10 vatios, y aquí hablamos de 15 vatios, o sea, se va a cargar eh, un poco más rápido, aunque esto es un poco un sofismo porque eh, actualmente el iPhone está cargando en la parte wireless. Eh, wireless carga máximo hasta 7.5. Eh, MagSafe carga hasta, hasta 10 vatios. Pero si tengo esta solución, eh, digamos aquí voy a tener hasta 15 vatios que me permiten cargar eh, mi dispositivo de una forma más, más eficiente y tiene la certificación de MagSafe. Al igual que este. Este, este es igual al, al primero que generamos, que era de color gris pero no tenía carga. Esta segunda versión, MagSafe, ya viene con la opción de carga, que era la, la característica que vemos adelante. Aquí en este stand, a diferencia de este que vemos acá, hay un clipcito, un clip que me permite ponerlo en la versión stand para poder ponerlo también, eh, ver contenidos, si voy Mientras web, cargo, ¿no? Mientras cargo. Buenísimo. Aquí algo muy bueno, eh, Felipe. Mira, aquí también el Apple Watch entró dentro de la, la, la tendencia de carga rápida. Y somos los primeros en tener solución de carga rápida para, para el Apple Watch. Entonces vamos a tener esta solución portable que la puedo llevar de viaje también. La puedo poner en mi escritorio, lo puedo poner tanto aplanadito para que quede acostado el Apple Watch o tipo display también. Este que es batería. También con las mismas características de carga rápida y, y pues digamos es muy compacta, muy pequeñita. Entonces es muy fácil de usar también para yo tener mi, mi, mi batería para el Apple Watch. Muy conveniente también para viajes. Y aquí tengo estos stands que tienen las tres funciones. Tengo carga rápida eh, para el Apple... Ah no, perdón, este no tiene carga rápida para el Apple Watch. Aquí tengo carga normal para el Apple Watch que siempre ha sido wireless. Tengo MagSafe, carga MagSafe para el iPhone. Y tengo carga wireless para los Airpods. Entonces aquí para los usuarios que utilizan todo el ecosistema, tengo una solución, pues esta presentación es de lujo, pues con la base cromada y puedo cargar mis tres dispositivos, dejarlo en mi mesa de noche en mi escritorio y cargar todo el ecosistema allí dentro de este MagSafe. Esta última, que es 3 eh, en 1, también voy a tener MagSafe. Y aquí sí tengo la carga rápida para el Apple Watch. Entonces puedo cargar también los tres dispositivos en una presentación completamente plana. Tengo el iPhone con MagSafe, eh, los Airpods con Wireless y el Apple Watch con carga rápida. Entonces si a veces tenemos una solución muy completa, tanto en MagSafe como, como en solución magnética. Fantástico y muy práctica además porque la carga rápida para el Apple Watch es súper necesaria. Sí, entonces, ahí ves que ya tenemos innovación y este va a ser la guía de lanzamiento para primer trimestre. Actualmente ya tenemos estos magnéticos de carga de carro. Eh, segundo trimestre tenemos este 3 en 1 wireless. Eh, eh, y aquí tenemos este en Q4, pues las soluciones de batería para el Apple Watch y todos los productos que pueden ver aquí en la imagen. Esto es básicamente lo que tenemos. Si sí, ves, te estamos mostrando los productos que tenemos para todo el año. Vamos a hablar un poco de protección. De, del, del Apple Watch. Eh, esto está, está enfocado para el Serie 7. Eh, aquí yo creo que en, este, ah, bueno, en esta imagen lo vemos mejor. Ya para marzo vamos a tener un protector para el Apple Watch Serie 7 que incluye bumper. Eh, normalmente se consiguen estas soluciones en el mercado, pero lo que tiene de diferencia esta es que la lámina que protege la, la, la pantalla del Apple Watch, que es un poco más amplia eh, de la, del serie 7, es en tempered glass. Entonces tenemos todas las ventajas del de, de material que utilizamos para también que eh, ya teníamos para solución para protección del iPhone. En este caso vamos a tener este mismo material, que lo que hace es tiene 0.7 de grosor, y permite que no se pierda la, la, la experiencia nativa de tocar la pantalla del Apple Watch al mismo tiempo que tengo, eh, digamos, un reflejo completo de la imagen, no se deteriora para nada el reflejo de la imagen del Apple Watch, y al ser ultra delgado, eh, permite también tener protección completa. También en este caso estamos protegiendo toda la parte externa del Apple Watch, que también los usuarios están preocupados pues, por tener eh, su, su, su reloj en las mejores condiciones. No viene con bumper transparente o con bumper eh, color negro. Ok, y, y ese, color... ese de color negro no va a opacar los colores ni nada, ¿cierto? No, porque es solo el bordecito que vamos a ah, poner okay. color negro. Okay. Y lo que aquí que va a recubrir la pantalla es el material de temper ah, okay. de vidrio tempero. Eh, en iPhone vamos a tener también muchas mejoras eh, en lo que es eh, esta solución, pues que es eh, la preferida, pues digamos, de los usuarios de iPhone. Es la misma que se instala en las tiendas de los Apple Stores. Es la misma, la provee Belkin y tenemos dos materiales: temper glass y el ultra glass. El ultra glass es un vidrio japonés que tiene un mayor nivel de, de, de resistencia. Es un proceso que se hace a través de intercambio de iones y va a permitir tener un material que es ultra delgado, pero también con un nivel de, de protección máxima para la pantalla de, de mi celular. Todos sabemos el problema que tenemos cuando se nos rompe la pantalla, que primero que todo es estéticamente, pues eh, nos deteriora bastante el teléfono. Entonces, a veces es un poco riesgoso porque se nos puede cortar los dedos manejando la pantalla si la dejamos así. Y el cambio, que también es un poco costoso. Entonces se convierte en uno de los accesorios eh, que cuando el usuario está adquiriendo su teléfono es el primero que, que adquiere junto con el case. Y vienen con una característica ahora antimicrobio. O sea, esta característica va a permanecer durante la vida de la pantalla dentro del teléfono. Eh, y pues eh, va a permitir que el usuario pues tenga esta también característica de seguridad. Pues con la, de la tendencia de estar limpiando el celular. Pues ya con esta capa antimicrobio no, no tengo que estar tan preocupado por estarlo limpiando por lo menos la pantalla todo el tiempo. Y el de privacidad, que lo habíamos sus un tiempo pero ahora lo volvemos a reingresar que tiene la capacidad que si lo ves vertical activa la privacidad pero si quieres activar algún contenido con algunos amigos lo puedes poner eh, horizontal y se desactiva la, la privacidad vertical está activado horizontal se desactiva ese es Desde lo máximo el... para aeropuertos centros comerciales es genial exacto y para el ipad tenemos lo que es eh, temper glass bueno, en este momento tenemos toda la solución para todos los iPads de última generación, eh, 12.9 12. Eh, y para algunos anteriores. Pero digamos que cuando los usuarios requieran este, este tipo de solución, pueden ir a, a, a, la, a los puntos autorizados de Apple y allí encuentran la solución completa de protección de iPads para, para sus productos. Eh, bueno, aquí un poco nos metemos al tema de lo que es el, eh, el universo de AirTags, eh, que es la solución que utiliza Apple para que ahora podamos ubicar nuestra billetera. Eh, soy un usuario de ese tipo de, de, de producto, entonces le tengo a mis mascotas, le tengo a mi, mi billetera, le tengo a mis controles remotos del televisor, a todo lo que es susceptible de perderse, <ríe> y a mí me pasa <ríe> mucho entonces le tengo su, su AirTag. Y pues como cada vez los usuarios le están poniendo a más dispositivos este tipo de soluciones, eh, las, las eh, soluciones iniciales que lanzamos eran solo tipo llavero o tipo este cordón, que son óptimos pues para ponerlos a una mochila o a una maleta. Pero hemos ido creciendo las necesidades. Este, por ejemplo, que es aquí, es tipo guaya, de seguridad. Se viene con una llavecita eh, que permite abrirlo. Y al tener este cordón metálico, pues lo puedo poner, por ejemplo, a mi bicicleta o a mi scooter eléctrica. Entonces ya es una solución de seguridad. No es tan fácil que alguien llegue y rompa esto como, por ejemplo, este cordón, que lo pueden llegar a romper. Y ya lo puedo poner a otro tipo de aplicación distinta. Este es tipo mosquetón, que ya digamos tiene otro tipo de presentación. Eh, y este eh, que va a ser lanzado en el segundo trimestre es tipo clip, para ponerle otro tipo de, de aplicaciones. Aquí tengo eh, otra solución muy completa en la parte de Hector Holdings. Y la parte de los cases, pues tenemos también todo lo que es la parte con MagSafe y disponible para todos los iPhone 13. O sea, estoy hablando del iPhone mini, 12 y, eh, 13 y 13 Pro y 13 Pro Max. Y aquí, pues eh, la línea de lanzamientos que vamos a tener durante todo el año. Pinta Conectivo. muy bien. Entonces aquí en conectividad vamos a tener también novedades eh, y también para dar a conocer, Belkin es, eh, tiene una solución muy completa en la parte de hubs, docks, eh, para que se utilizan este tipo de, de soluciones. Por una parte hablamos de cables. Eh, que siempre hemos sido conocidos dentro del mundo de cable para poder ofrecer una solución que me permita conectar mi computador con un televisor o con un proyector o con otra o ponerle un monitor extra o conectarlo a una impresora siempre Belkin ha, ha sido un líder en ese, en ese aspecto en ese campo y entonces tenemos todo lo que es la solución de cables cables HDMI 4K Ultra High Speed Ultra Alta Velocidad que ofrecen mayor eh, rendimiento que los que encontramos eh, básicamente en el, en el mercado y su presentación es muy muy sencilla al nivel pues que tenemos un cable más delgado, más flexible no es este cable con ese con ese grosor inmenso, sino que tenemos cables que casi que se parecen al mismo cablecito que utilizamos para cargar nuestro teléfono y son muy prácticos para utilizar en nuestros, donde tenemos eh, nuestro televisor o para llevar en nuestro maletín para conectarlo en alguna parte donde necesitemos con el que conectar nuestro computador. Son los certificados por Apple. Apple en un momento producía sus propios HMIs. En este momento estos son los, los que recomienda Apple para utilizar, por ejemplo, con los Apple TV. Eh, esto también hay mucho nivel de desconocimiento a nivel de los usuarios eh, porque pueden llegar a encontrar soluciones de, desde 10 mil pesos en adelante. Y se preguntan por qué hay cables más caros de HDMI. Realmente lo que vamos a ver es mayor capacidad de transmisión de imágenes. Entonces, si yo hago una inversión de un televisor para ver el mundial y me compro un megatelevisor, estoy haciendo una inversión bastante grande. Y después voy y compro un cable de 10 mil pesos. Entonces, conecto el cable y resulta que no voy a poder ver contenido 4K, o lo que pueda haber, no lo voy a ver con el nivel de calidad que compré, la inversión tan grande que está el televisor, entonces no estoy haciendo una inversión a corte para poder tener un cable que me permita ver las, las imágenes reales que me ofrece el, el producto que acaba de comprar eh, con el televisor. Entonces vamos a tener también cables USB-C eh, Thunderbolt, también mayor capacidad de transmisión eh, no solo de datos de potencia, sino también de imágenes. Entonces, si necesito conectar un monitor a, a mi computador y que tenga también carga, hay ciertos dispositivos que requieren carga o que me puedo evitar estarlos conectando a la pared, porque a través de la, una transmisión de imagen puedo hacer cargar el, el equipo que estoy conectando, pues voy a requerir más bien un todo porque tiene todo este nivel de potencia. Normalmente un cable eh, de USB-C a USB-C lo que me hace es conexión, transmisión de datos, más, y, y el nivel de potencia va a estar un poquito limitado. Entonces, cuando busco un thunderbolt, thunderbolt, busco mayores características de transmisión de potencia. Eh, más cosas por aquí. Adaptadores. Estos son individuales. Por ejemplo, cuando requiero cargar o conectar mi equipo a una red, pues aquí tengo el cable RJ45, que es el que se utiliza para, para este tipo de conexiones, y puedo conectarlo a través de un USB-C. VGA eh, todavía para, para conexiones de monitores antiguas Y pues bueno, aquí tengo soluciones en puertos para todo tipo de necesidad individual. Y también dentro de estos adaptadores tengo la posibilidad de cargar mi, mi laptop. O sea, pongo un ejemplo. Tengo un monitor viejito que utiliza VGA. No tengo cómo conectarlo a mi computador. Y mi computador tiene solo dos puertos USB-C y ya tengo uno ocupado con, con, con, el, con potencia. Aquí puedo utilizarlo. Eh, utilizar el puerto USB que tengo disponible, conecto mi monitor viejito con VGA queda conectado a mi computador pero de repente requiero utilizar el otro puerto USB-C entonces ¿qué hago? requiero desconectarlo de la pared, la potencia, la energía que está alimentando mi laptop, se le acaba el tiempo al laptop y entonces este va a tener la opción de que yo el cargador directo del computador lo puedo conectar aquí también y puedo transmitir la información a mi VGA pero al mismo tiempo de forma simultánea puedo cargar mi computador entonces, puedo utilizar el, el otro puerto USB-C que tenía y a través de este solo adaptador puedo cargar mi computador y transmitir la imagen al, al monitor viejito. Rafa, entonces eso algo que seguramente muchos se están preguntando acá es cuál es la diferencia entre el adaptador y el hub, ¿el número de puertos? Sí, ahí realmente lo que vamos a tener es números de, de puertos, mayores eh, opciones. Entonces, voy a tener hubs que tienen, por ejemplo, este 4 en 1. Entonces, aquí tengo, por ejemplo, un HMI, tengo un puerto USB-A, porque ya nuestros últimos computadores de última generación ya se olvidaron del puerto USB-A, y yo sigo teniendo eh, soluciones eh, USB-A en mi casa. Entonces, requiero tener eh, opción de poderle conectar algo USB-A a mi computador, tiene el puerto RJ45 en algunas ocasiones, y van configurados con diferentes puertos de acuerdo a las necesidades de los usuarios. Entonces, por ejemplo, este 4 en 1, tiene dos puertos USB-A, un HMI, un puerto USB-C con, con Power Delivery. O sea que puedo conectar allí algo eh, y permitirle carga rápida a través de, del hub. El precio, estamos con un precio muy agresivo en, este, en esta categoría, muy bueno para los usuarios. Eh, y aquí tenemos este que tiene 6 en 1. Tiene lector SD. Tiene un USB-C también con eh, carga rápida de 100 vatios, dos USB-A y un HMI. Entonces, la idea es que aquí podría gastarme toda la mañana contándoles las diferentes configuraciones que tenemos en los USB, pero la invit mi invitación sería como visitar nuestra página para que vean los diferentes puertos o hubs que tenemos eh, configurados para las diferentes necesidades de los usuarios. Este es un 6 en 1 para los iMacs o computadores que permite también tener todos estos puertos adicionales y poderlo eh, poner en la parte posterior del, del equipo. Este sí si no tengo muchas características, este va a ser lanzado en segundo trimestre, pero también va a ser otro de los productos que tenemos. DOCs, ahí me preguntarás, ¿cuál es la diferencia entre un hub y un DOC? Sí. <risa> ya, ya te conozco un poco, Felipe, pero también es una pregunta muy, muy frecuente de los usuarios. Los sí. hubs son más que todo como soluciones a mejor precio, pero también, digamos, está enfocado más en usuarios móviles. Los docs eh, es más como para tener en mi escritorio de trabajo o en mi home office, en el escritorio generalmente. Allí que voy a tener, voy a tener mayor potencia, eh, voy a poder incluso tener equipos que se pueden alimentar de ese mismo doc tengo mayor eh, posibilidad, por ejemplo, de conectar dos monitores para aplicaciones de, de personas que tienen, requieren trabajar gráficos eh, o eh, personas que trabajan con la bolsa y requieren monitor, co conectar varios monitores además del que tienen ese computador. A veces podemos conectar un monitor adicional, pero si vamos a conectar otro tercero vamos a estar limitados. Entonces ya aquí dentro de esta solución está una solución mucho más completa que también varía de acuerdo a las necesidades de los usuarios. Yo aquí y a la tengo plataforma, uno. ¿no? Porque veo que sí. unos son para Chromebook, para Windows y para Mac. Sí, eh, hay, la mayoría, pues digamos, el segundo que ves acá cabo, el primero, son universales. Entonces, esto los puede utilizar cualquier usuario, ya sea del mundo iOS o del mundo Windows. Eh, o digamos también desde la, para, para las diferentes plataformas, como lo mencionas. Eh, Vamos a encontrar, por ejemplo, el 11 en 1, que va a ser como... Ese ya tiende a ser más como un hub agrandado. Aquí ya tengo mayor posibilidad de conexiones y también la opción de hacer un, un tipo stand para mi laptop. Entonces ahí puedo poner mi laptop y va a quedar un poquito el teclado, un poquito levantado para poderlo eh, manejar un poco mejor. Y también tengo, por ejemplo, este Thunderbolt 3 Mini, este que vemos aquí abajo, que permite conectar eh, dos monitores adicionales a mi computador. Otra de las ventajas embebidas dentro de este tipo de soluciones es que yo en este momento que trabajo home office tengo conectado solo un cable a mi computador. Entonces me requiero mover, entonces voy a la sala de mi casa y allí solo desconecto, solo desconecto un cable y cuando regreso aquí a mi escritorio, aquí en mi escritorio yo tengo conectado dentro del mismo, con la, con la misma consola tengo conectado un monitor adicional, tengo conectado el computador tengo conectado el cargador del, del, del, del teléfono, entonces no tengo que llegar y reconectar todo a mi computador, sino que a través de un solo cable tengo todo conectado y además todo teniendo el, el mayor desempeño en cuanto a consumo eléctrico y eh, transmisión de información y de imágenes. O sea que son soluciones que ya digamos a nivel de usuarios que tienen mayor demanda en cuanto a la conexión de sus aplicaciones va a ser una solución muy buena. No está tan presente en nuestros lineales con nuestros clientes. Estamos trabajando para poder tener, por ejemplo, las principales en sus e-commerce, en sus marketplaces. Porque sí hay usuarios que demandan actualmente claro. estas soluciones están comprando por fuera del país. Entonces, un poquito es la idea, Felipe, es tenerlas disponibles a nivel local. Eh, entonces, bueno, aquí ya, este, esto ya, ya, aquí ya terminamos porque aquí lo que hacemos es como un resumen de cuáles son los, los esenciales, pero ya retomando todo lo, lo que acabamos de ver. Pero eh, básicamente ese es el portafolio que te tenemos, ya viste que estamos incluyendo todo lo que es carga de pared, carga de carro, protección de los equipos, conectividad de los mismos y muy posiblemente pues vamos a, a seguir trabajando teniendo más soluciones para lo que es corrido del año, pero por ahora estas son las, las principales, Felipe, lo que te queremos informar y a los usuarios de Tecetera que siempre nos siguen, también comentarles de las novedades que teníamos. Muchas gracias, Rafa, muy prometedor, la verdad seguramente les estaremos contando más adelante cómo nos va con ellas Claro que sí, Felipe, a ti muchísimas gracias y nuevamente un saludo a los amigos de Texetre.